La pandemia del coronavirus detonó la cancelación del torneo Clausura 2020, por lo que la afición de Santos Laguna tenía la duda sobre qué pasaría con los abonos y con quienes tenían boletos para algunos partidos, lo que fue resuelto el día de hoy tras el lanzamiento del plan de compensación. En su sitio web, el equipo lagunero explicó la manera en la que compensarán a sus aficionados, la cual se basará en un monedero electrónico para la futura compra de abonos o boletos. Desde hace varios meses, en todo el mundo nos enfrentamos a una situación adversa sin precedentes debido a la pandemia del coronavirus. En ese sentido, México, la Liga MX y nuestro club Santos Laguna no han sido la excepción. Hablando particularmente de nuestra institución, hemos buscado actuar con responsabilidad y empatía de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades, procurando en todo momento la salud de la comunidad y trabajando para sostener las instalaciones del TCM y mantener las fuentes de trabajo de nuestros colaboradores. Los abonados guerreros son una parte muy importante de nuestra familia, por eso, reiterando nuestro compromiso con cada uno de ustedes, les informamos que la compensación que recibirán por su abono será un monedero electrónico válido para tus próximos abonos, el mismo incluirá el valor correspondiente a los cinco partidos no devengados durante el torneo clausura 2020, una bonificación adicional reconociendo tu lealtad de apoyo constante para la adquisición de tu próximo abono y en caso de tener boletos adicionales para los partidos mencionados también podrás sumarlo a tu monedero, además cuentan con la seguridad de que su lugar se mantendrá reservado hasta la primera fase de renovación disponible para su tranquilidad y Conveniencia, el monedero podría usarse desde que se abra la primera venta de abonos. Una vez autorizada la presencia de aficionados en el estadio Corona, teniendo vigencia de uso hasta el 30 de junio de 2021, con él se podrían adquirir cualquier tipo de abono disponible para el estadio o estacionamiento o boletos del torneo regular. No aplicará para liguillas. Para los aficionados con boletos de partidos no devengados, una vez que inicie la venta para juegos a puerta abierta en el estadio Corona, presentando un boleto válido, se podrá elegir entre opción A, agregar el valor nominal del mismo a un monedero electrónico, utilizable para bonos o boletos de la temporada 2020-2021. Opción B, canjearlo por otro boleto de la misma localidad para un partido contra el mismo rival del boleto u otro de la misma categoría o inferior, según términos y condiciones que serán publicados al tener claridad de la perdura de los eventos masivos en la localidad. Beneficio válido hasta el término del torneo regular clausura 2021. En ningún caso aplicará para liguillas les mantendremos al tanto de las disposiciones de la Liga MX y las autoridades en materia de salud que nos permitan la reactivación de actividades en nuestro territorio. Se les invita a esperar con responsabilidad y empatía el regreso a la casa de los guerreros, que siempre ha sido y será su casa. A cada uno de los santistas, gracias por su apoyo y de corazón esperamos verlos pronto.